Esperando gente, todos concentrados. Ven el platino, fino, fino, ven a en mi tierno marino. Pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Ese fue digamos el lema o el objetivo con el que pensamos esta muestra. Hubo una idea, hubo una estructura, que fue trabajar con las mujeres, con el tema de las mujeres. Nuestra patrona es una mujer, fue una mujer importante, con ideas propias y revolucionarias para su época. Rosarito dio impulso al, al juego como herramienta pedagógica, como instrumento para la enseñanza. El año pasado tuvimos la suerte de que la escuela, bueno, ganó esta mención y recibimos un equipo de robótica. Eh, hubo una capacitación para algunas docentes con estas cosas nuevas. Es así como trabajamos, aunque parezca que jugamos. Y quisimos también eh, que en el acto estuviera presente el tema del uso de las TIC. trabajó con la placa de robótica. Haciendo grabaciones en Audacity. En quinto grado trabajó con Scratch, haciendo animaciones eh, sobre un día en la vida de una mujer. Una chica, una chica que iba a jugar una cancha de básquet y ya había un chico jugando pero no la dejaba jugar porque decía que ella no tenía fuerza y que, ella, y que las chicas tendrían que estar jugando a las Barbie y a las muñecas. Y después ella le propone jugar un partido y que si gana podía jugar y le terminó ganando esos códigos QR, bueno, me dijeron que con el teléfono van a ver historias así, los colocan ahí.